Hanley Rodríguez resultó herido de una puñalada, heridas estas ocasionadas por un su hermano, hecho ocurrido en la comunidad La Yagüiza, de este municipio de San Francisco de Macorís. Él estaba discutiendo con el tío mío, y le faltó el respeto a los mío, míos los pueblos míos están muertos. Bueno, yo primero estaba discutiendo con el tío mío, yo le dije cuando tú le voy a faltar el respeto al tío mío, te voy a entrar galleta. Porque eso no se puede, faltar el respeto a los mayores. Y el tío mío, pues no dale, porque el tío mío es un hombre que, que pega ese techo ahí arriba. Que si lo agarra con una mano de una sola galleta, le tumba un diente. Entonces cuando estábamos en discusión, yo le estoy diciendo, vámonos para la casa, ven. Y dice, di que no, vete tú, que yo me voy yo solo. Entonces se quiso poner de bravo cuando íbamos caminando más para adelante. Le dijo, di que lo mato yo y este con lo otro. Entonces ahí dijo, dije que. Eh, pedazo. De... Entonces, como yo tenía algo en la mano, entonces le entra a Fotazo. Le tiré a su par de Fotazo. Que yo le tiré pipón, le tiré un Fotazo y yo no vez a y me tiró y me dio una, me dio una puñalada ahí, ahí. Eso fue en Villatapia, camino a San Marangota. La víctima se encuentra recibiendo atenciones médicas en el Hospital San Vicente de Paul de esta localidad. Para NTN, su noticiero regional. Giovanni Paulino